Hoy vamos a realizar el taller sobre los DTE rechazados en LibreDT. En primer lugar vamos a definir qué es un DTE. Es un documento tributario electrónico y otro punto a considerar es que en este taller los documentos no los emitiremos para reproducir errores. Es decir, los documentos rechazados ya están creados, por ende veremos cuáles son los rechazos más comunes y cómo solucionar. Los documentos electrónicos, al ser generados en forma real, son enviados al Servicio Puesto Internos para que pasen por una verificación la cual tiene como objetivo analizar si el documento cumple con los requisitos básicos de información. Al finalizar este proceso, el servicio puesto interno entrega el estado definitivo del documento. Si el documento no cumple con alguno de los requisitos, el documento obtiene el estado de DTA rechazado. Esto significa que el documento no es válido ante el servicio puesto interno. Siempre es importante corregir los documentos rechazados, ya que estos no se incluyen en el registro de cumplimiento del servicio puesto interno. Hoy conoceremos los errores más comunes que ocurren en LibreDTE y cómo solucionar cada uno de ellos, como por ejemplo el rechazo por CAF vencido, folio DTE anulado, error en esquema, DTE referenciado no recibido en impuesto interno y error en carátula. En relación a alguno de estos errores en los documentos rechazados, LibreDTE realizó una mejora para que no ocurran estos errores en el futuro, sin embargo, aún existen casos en los que el contribuyente no ha regularizado el tema y enseñaremos cómo solucionar. En relación a alguno de estos errores en los documentos rechazados, LibreDT realizó una mejora para que no ocurran estos errores en el futuro. Sin embargo, aún existen casos en los que contribuyentes no han regularizado el tema y enseñaremos cómo solucionar. Existen casos en que para solucionar el motivo del rechazo de los documentos debemos realizar ciertas acciones en el Servicio post-internos. Tal como se señaló en el taller de equipaje electrónico, para realizar cualquier acción relacionada con folios debemos autenticarnos en el servicio puesto interno con el certificado digital del representante legal o de un usuario autorizado. Los activos CAF tienen una vigencia de 6 meses a contar de la fecha en la que fueron solicitados, por lo que una vez transcurrido ese periodo pierde su validez ante el servicio puesto interno. Y aunque el CAF se encuentre vencido y este cuente aún con folios, estos no son válidos ante el Servicio puestos internos y los documentos que se emitan con esos folios vencidos serán rechazados. En el dashboard del módulo de facturación LIDT se muestran alertas, entre ellas que tenemos documentos rechazados. Debemos hacer clic allí para ingresar al estado de los estados de los documentos. Ahora, para ver específicamente los documentos rechazados, debemos hacer clic en la lupa para ver más detalles de los documentos rechazados. En este caso, la factura 556 se encuentra rechazada por CAF vencido. Vamos a pinchar en la lupa para ver más detalles. Entonces, esta factura fue emitida el 29 de marzo del 2019 y en ese entonces se le asignó el folio 556. Si nos vamos al detalle del error, podemos ver que el CAF fue solicitado el 5 de septiembre del 2018 y el DTS creó el 29 de marzo del 2019. Por lo tanto, entre el 2018 y marzo del 2019, el archivo CAF excedía los 6 meses de vigencia. Por lo tanto, el folio que quedaba del archivo CAF superaba los 6 meses y pasa a ser un folio vencido. Por lo tanto, el documento obtiene el estado de DTE rechazado. Para corregir este DTE, en primer lugar, se debe eliminar el documento rechazado. Para realizar esto, al lado derecho se encuentra el recuadro con el tracaide al final del recuadro se encuentra la opción Eliminar documento. Debemos pinchar allí para eliminar el documento y confirmar dicha acción. En relación a los folios vencidos, para no volver a emitir un documento con un folio vencido, debemos realizar la anulación de los folios sin uso o vencidos que contenga el archivo expirado. Esta acción debe ser realizada desde el servicio puesto interno, iniciando sesión con el certificado digital del representante legal o de un usuario autorizado. Importante mencionar que el motivo del rechazo debe ser indicado al momento de anular los folios que se encuentran sin uso, es decir, si el archivo CAF tiene folios vencidos, el motivo de rechazo es el mismo por el cual se están anulando los folios. Cabe resaltar que esta acción fue vista en detalle en el taller de timbraje electrónico. Para finalizar con este tipo de rechazos, Libre ETA ha realizado mejoras, entre ellas que no permitirá emitir un documento usando un CAF que supere los 6 meses de vigencia. Este caso aún lo enseñamos ya que aún hay empresas que tienen estos rechazos de documentos anteriormente emitidos a la mejora realizada. Y con esto damos por terminado el tema documento rechazado por vencido en LibreDT. Folio DT anulado. Esto quiere decir que se emitió un documento asignando un folio que ya se encuentra anulado ante el Servicio Puesto Interno. Desde el módulo de facturación ingresamos a los documentos rechazados y al hacer clic en la lupa de los documentos rechazados podemos ver el detalle de la factura electrónica, en este caso la 853. El documento se encuentra rechazado porque el servicio de impuestos internos indica que el folio 853 de tipo 33, es decir, factura electrónica, fue anulado previamente ya sea en impuestos internos o en libre de detenio. La solución en estos casos es eliminar el documento desde la opción que se encuentra. En el recuadro del Track ID del DTE, pinchar en Aceptar para confirmar dicha acción y luego modificar el folio siguiente. Una vez en el mantenedor de folios del DTE, en este caso de factura electrónica, se debe modificar el folio siguiente a uno que sí esté disponible y vigente. Después de esto, se debe generar nuevamente el documento, ya que, tal como se indicó al principio del taller, los documentos rechazados no son válidos ante el servicio de puesto interno, por lo tanto, Deben ser corregidos y enviados nuevamente para su revisión y recepción conforme en el servicio puesto de interno. Con esto damos por terminado el tema: documento rechazado por folio anulado ante el servicio de impuesto de interno. El error en esquema quiere decir que el contenido del documento no cumple con las validaciones vigentes en el servicio puesto de interno. Los documentos tributarios electrónicos deben cumplir con un formato definido por el servicio puesto interno. Este formato se le llama esquema del DT. Específicamente, es el esquema del XML del documento. El XML es el archivo que el SII realiza para que el DTE sea aceptado, aceptado con reparos o rechazado. Este incluye todo el detalle del documento, por ejemplo, el timbre, la firma, los datos del emisor, los datos del receptor, entre otros. Cuando el documento no cumple con la estructura o se añade un carácter que no es reconocido por el servicio puesto interno, este se visualiza como un DTE rechazado. En el módulo de facturación, Ingresamos documentos rechazados y específicamente la boleta 722 indica que tiene un carácter inválido. Este carácter corresponde al 8480. Este carácter hace que el documento obtenga estado de rechazado por parte del servicio de interno. interno. Como en los casos anteriores, este error de igual forma debe ser corregido. Sin embargo, antes de eliminar el documento, debo conocer cuál es el carácter que añadió en forma errónea al documento. Hay ocasiones en que LibreDTE puede solucionar estos errores dependiendo en qué sección del documento se encuentra el carácter. En este tipo de documento se sugiere abrir un ticket de soporte. De esta forma evaluamos el carácter y vemos la opción de añadirlo como válido para el servicio puesto interno. Cabe mencionar que este tipo de rechazos es otra de las mejoras que ha realizado LibreDTE para evitar la cantidad de documentos rechazados. Con esto dan por terminado el tema documento rechazado por error en esquema. DTE referenciado no recibido en el Servicio de Puesto Interno. Este motivo de rechazo es debido a que el DTE que se está emitiendo contiene una referencia de otro documento, el cual no existe o no registra información ante el Servicio de Puesto Interno, ya sea porque el documento está rechazado o porque aún el Servicio de Puesto Interno no ha estado del DTE, es decir, aceptado, aceptado con reparo o rechazado. Para ver un ejemplo de un DTE referenciado no recibido en impuesto Interno, vamos a ingresar a la lista de los documentos rechazados y vamos a ver específicamente la nota de crédito folio 144. La nota de crédito me indica que se encuentra con estado rechazado ya que el DT referenciado no fue recibido en impuesto interno. Para conocer el DT referenciado nos vamos a la pestaña referencias y podemos visualizar que la nota de crédito hace referencia a una factura electrónica folio 713. Si revisamos el estado de este documento es altamente probable que esté rechazado. Al pinchar en la lupa, vamos a ver el documento. Efectivamente, la factura se encuentra rechazada por el Servicio de Puesto Interno. Esto hará que la nota de crédito también sea rechazada. En resumen, si se emite un documento el cual hace referencia a otro documento rechazado, ambos documentos serán rechazados. Por ende, no existen ante el Servicio de Puesto Interno y no tienen ninguna validez. En este caso, se deben eliminar ambos documentos rechazados y volver a emitir asegurándose que el documento original, en este caso la factura electrónica, se encuentre con estado aceptado por parte del servicio puesto internos antes de realizar la anulación con una nota de crédito. Ante estos casos, LibreDTE realizó una mejora en la plataforma para que se pueda realizar una referencia a otro documento solo si este se encuentra con estado aceptado o aceptado con reparo. Los documentos rechazados no se pueden referenciar ni tampoco los que no tienen un estado final por parte de impuesto interno. Esto evitará realizar referencias a documentos rechazados. Con esto, damos por terminado el tema documento rechazado por DT referenciado no recibido en impuesto interno. Error de carátula. En esta ocasión, el motivo de error es más fácil de solucionar que en casos anteriores, ya que al tener este motivo en un documento rechazado, automáticamente se debería pensar en revisar en primer lugar la fecha y número de resolución que se ingresó en la configuración de la empresa, ya que podría estar mal registrada. La otra opción es que el RUT de la firma cargada en LibreDT no esté autorizado en el Servicio de Impuestos Internos. Al ingresar a la casilla de documentos rechazados, al final podemos visualizar que tenemos un documento rechazado por error en carátula. Pinchamos en la lupa y podemos ver que acá tengo un documento rechazado correspondiente a una factura electrónica, folio 713, rechazado por el motivo rechazo, error en carátula. En estos casos, el documento se debe eliminar y volver a emitir. Para eliminar el documento en el recuadro del track ID del DTE, se encuentra al final la opción eliminar documento. Debemos pinchar ahí y confirmar dicha acción en el botón aceptar. Luego de haber eliminado el documento, debemos dirigirnos a la configuración de la empresa para verificar que la fecha y número de resolución se encuentren correctamente registradas. Esto para evitar que nuevamente el documento salga rechazado con el mismo motivo. Pinchamos en la root de la empresa, modificar empresa, nos dirigimos a la pestaña facturación y en el recuadro ambiente de facturación en el SI podemos ver que al estar en el ambiente de certificación se encuentra el campo fecha de certificación habilitada. Para confirmar que esta fecha sea acorde a la que registra el impuesto interno, podemos obtener este dato pinchando en este enlace. Los campos Fecha y Número de Resolución se encuentran bloqueados debido a que el ambiente se encuentra en certificación. Pero si cambiamos Ambiente de Producción, podemos visualizar que estos campos se habilitan y se bloquea el campo Fecha de Certificación. Finalmente, para guardar los cambios que se hayan aplicado en la configuración de la empresa, se debe hacer clic en el botón azul que se encuentra al final de la página. Otro dato a verificar es el mantenedor de usuarios de impuesto interno. Aquí debemos verificar que la firma que tengo cargada en libre DTE esté autorizada en el servicio puesto interno con todos los permisos. Para revisar esto, se debe autenticar ante el servicio puesto interno con certificado digital del representante legal o de un usuario autorizado con permiso de administrador. Con esto damos por terminado el tema Documentos rechazado por error en carátula. Damos por finalizado el taller Documentos tributarios electrónicos rechazados en libre DT.